Hola, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo Nuevamente compartimos con el comentarista Joan Luis Piedra Que ya prácticamente se ha hecho habitual sí, sí, sí, en este espacio Pero hoy tendremos una emisión especial por supuesto Que estaremos eh, iniciando con el fútbol Algo a lo que le hemos dedicado los últimos programas Y ya están ah. incluso los pareos de cuartos de final Vamos a estar hablando de esto Pero te propongo también como ha sido una semana tan intensa desde el punto de vista deportivo, hablar del boxeo, la aprobación del boxeo en Cuba, también echar una mirada a los mejores atletas del año y por supuesto rendirle tributo a Ronaldo Bestia, fallecido este lunes. Así que comenzamos por el fútbol. Sí, yo creo que lo más importante fue la victoria de Marruecos sobre España en penales, España que no venía bien, a ver si bien logró una victoria de 7-0 frente a Costa Rica. No se sabía que ese no era el nivel que debía mostrar España en la Copa Marruecos, que ha tenido una muy buena Ha sido histórico, Copa del mundo. lo estábamos no. hablando había llegado hasta octavos de final solamente dos veces en el 86, ahora en Catarina. y ahora ya. llega a cuartos de final pero es que era imposible pues si España no, juega, no llega a puerta y los, marruecos están, los marroquíes están defendiendo bien y demás, y aportando en contra no podían ganar los pero España no llega a puerta por culpa de su técnico Luis Enrique que dejó fuera la convocatoria a jugador como es el caso de Iago Aspas, que es el mejor delantero de los últimos 10 años de España, con su capitán histórico también que lo dejó fuera Sergio Ramos, que le hizo falta a la hora de los penales. Un equipo que vaya a discutir los penales con Sarabria, primer cobrador, con Carlos Soler y con Sergio Busquets, está destinado al fracaso, Porque no son co cobradores de penalti y además, Sarabria y Carlos Soler no juegan regular en sus equipos. Bueno, eh, así mismo fue toda una sorpresa, aunque repito, España igual llega a tiempo extra por segunda vez consecutiva sí. en octavos de final y vuelve bueno. a perder en penales. Ahora Marruecos tendrá esa importante tarea de enfrentar en cuartos a Portugal. Vamos a estar hablando de esta goleada de 6 por 1 de, de Portugal entre Suiza, cómo se vieron yo creo que desde el minuto 17 donde Ramos ya se sí. falla ese primer gol ya se visoraba o sea que iba a ser de, de un solo de un solo equipo, una goleada total y los, los portugueses se vieron con muchísima resistencia física muchísimo ataque ante Suiza sí y aquí lo más importante es que Cristiano no salió de regular por primera vez desde el año 2004 Portugal enfrenta a una instancia decisiva sin Cristiano Ronaldo y yo creo que ya están demostrando que Cristiano no es el jugador determinante que era y que con esta generación joven que tiene en resolver, Portugal puede resolver. resolver, además un muchacho que usted lo coloca como regular en su primer partido en Copa del Mundo ya noto un hat en un partido tan importante yo creo que se merece volver a estar de titular en el próximo partido frente a Marruecos que sale como favorito Portugal, pero ojo, Marruecos era muy inspirado, ha permitido ¿no? solamente un gol Y ese gol fue de ellos mismos Porque fue en propia puerta Así que sus rivales no lo han anotado a gol todavía en el turno Los africanos han lucido muchísimo Decíamos que esto era eh, Digamos que este, este duelo entre España y Marruecos Iba a dejar muchísimo que desear claro. por la historia Que une a ambos países Te propongo muy rápido eh, reflexionar sobre Brasil Que otra vez se lanza como uno de los principales candidatos En esta Copa del Mundo En ese enfrentamiento ante Corea del Sur Pasó parecido Portugal con o sea, una goleada de 4 por 1 igual, desde el minuto 7 abren eh, las posibilidades los brasileños y se, y se mantuvieron constantemente siguiendo el arco y eso por supuesto se tradujo en victoria. Claro, con Brasil como estamos en el postcard anterior, si Neymar entraba iba a ser otra cara la de Brasil porque a mente que anote o no anote es un jugador referencia para los cariocas y además un jugador que te inspira Dentro del campo, una goleada donde Brasil ha jugado en esta Copa del Mundo, su, subió bonito ese sí, juego colectivo. El, el colectivo y además eficiente, porque usted puede jugar como España que sobrepasó los 900 toques en un partido, pero no anotó, eso no es fútbol, el fútbol es jugar bien y anotar, porque si usted no anota no puede ganar. De todos modos, Brasil ahora tiene una importante tarea contra Croacia. Que recordemos que fue subcampeón en Rusia 2018. Croacia que superó a Japón en la primera tanda de penales. No obstante, reconocer desde aquí el papel de Japón. Sí, Japón bueno. llegó de, tras derrotar a Alemania y a España. O sea, lució muy bien Japón. Claro, Japón enfrentó al campeón del año 2010, que fue España. Le ganó. Su último partido. al campeón de 2014 que fue Alemania y al subcampeón de 2018 ah, ¿sí? es decir que Japón tuvo una excelente copa del mundo no pudo avanzar en los penales pero dio batalla y bueno, sin contar que su estrella hasta que fuese cubo no ha estado ni, ni por asomo a su nivel incluso no juega ni, ni regular ni hay veces ni que pone ponen en el terreno es decir que lo de Japón es muy importante con su juego común y sobre todo porque la mayoría de sus jugadores están en la Liga de O sea que se fueron del Mundial pero con una sí. actuación eh, meritoria. Seguimos en resultados, Inglaterra se a Senegal eh, 3 por 0. Y en este caso ahora van a enfrentar a, a Francia, Francia un... que superó a Polonia 3 goles por 2. Vamos a comentar muy rápido sí. por otro partido. Para mí Inglaterra es uno de los grandes favoritos en este torneo. Ya llegó a las semifinales en el año 2018. Una victoria que se esperaba porque se no cuenta con Sadio Mané, lo, Ajá, lo, lo, lo, lo habíamos dicho en espacios anteriores, que es un jugador estrella. Y esa generación de ingleses jóvenes con talento que quizás se puedan sacudir esa espina y por qué no estar pensando en que puedan lograr alzar la Copa del Mundo 56 años más tarde. La última fue, la última y la primera fue en el año 1966. Sí, en el 66 y hace muchísimo que tienen esa duda pendiente y lo que habíamos dicho era que el fútbol inglés lo tiene todo, tiene talento, tiene equipo. Quizás le esté faltando ese extra y ese, esa preparación psicológica no. que Ha sido lo que le ha faltado en las últimas Copas del Mundo Muy rápido, comentarte este partido entre Francia y Polonia Con dos, go dos goles de que no, el, el otro de Giroud Que a propósito de Yuru se se firmó como el máximo bueno. de selección eh, Fran eh, el francés, el francés, el francés sí, o sobre sea, el... un campeonato del mundo con 52 sí. aproximadamente. Sobrepasando a Thierry Henry, un jugador que quizás eh, es menospreciado porque no es de los jugadores que usted ve y dice no, puede anotar 50 goles y para que usted vea, ahora en este mundial le han dado la posibilidad, seleccionó Benzema y ahora está como delantero centro, ya tiene 3 goles en este mundial, no había anotado goles en el 2018 cuando lograron la victoria a Francia, pero sí había marcado un en 2014, es decir, que tiene cuatro goles en mundiales sus tres participaciones. Y también otra noticia de gol fue en el partido de Argentina ante Australia. Australia, que por supuesto que hizo un derroche de preparación física, sí, algo que distingue a, a los australianos. Esta victoria de Argentina, dos goles por uno, un gol de Messi, que a propósito había leído, que había arribado al gol número 100 en su carrera deportiva y había anotado el noveno como selección de Argentina, superando a Maradona, que archiva ocho pero creo que es necesario apuntar que el máximo anotador eh, argentino en selecciones, en, en, en campeonatos del mundo, mundo. Eh, en este caso es Batistuta, Batistuta. y esa, esa estadística casi siempre se obvia claro. y se habla de que Messi superó a Maradona, pero bueno, el máximo eh, es Batistuta. Eh, Batistuta. Creo que si Messi no falla ese penal que claro. fallaba anteriormente, anteriormente, ya hubiese, ya hubiese eh, a... igualado con Batistuta. Claro, lo que Batistuta, bueno, decían Batigol, es el único argentino con dos hat-trick en Copas del Mundo, en 94 y 98 pero sin duda alguna más era el líder histórico con 57 goles con la selección hasta que llegó Leo Messi y bueno, todos sabemos que ya va en camino los 5 goles vamos a repasar muy rápido los parejos de, de sí, sí no, de... nos vamos a lanzar en la piscina nos ajá. vamos a lanzar en la piscina vamos eh, con Brasil Croacia que es el viernes a las 10 de la mañana aquí creo que Brasil sale como favorito aunque ojo con Croacia ojo con Croacia, pero me parece que Brasil sale como favorito en este caso, Portugal. No, Argentina. Ah, bueno, vamos por más sí. Argentina, Argentina, Países Bajos. Wow. Países Bajos. Wow. Aquí está muy parejo. Aquí cualquiera dos puede salir, pero creo que un equipo que tenga Messi y que le está la forma que está, sale como favor. ligeramente favorito de la selección de Argentina. Yo también le voy a la selección ambicelista. Sí, Portugal, Marruecos. Yo voy con Marruecos. Yo voy con Marruecos porque... Es que ha demostrado que no, ha sido contra claro, pronóstico, con pronóstico, la selección sorpresa en este Mundial Y que yo dije que iba a avanzar en el grupo y avanzó y le di posibilidad a España Entonces tengo que seguir con Marruecos, creo que Marruecos bueno, tiene es este posibilidad. Este aunque, aunque, aunque Portugal, lo, aunque por, Portugal, por, Portugal por, por, viene un por equipo Súper super bueno y además con una posibilidad de repetir a ver si puede lograr anotar otra goleada Difícil con Marruecos pero bueno Yo en este caso te entiendo, pero sigo confiando en Portugal. <ríe> yo sé que Marruecos ha sido la revelación, claro. o sea, la sorpresa, pero como se han visto los portugueses en este último partido de Susa, yo sigo confiando en Portugal. Sí. Y si Marruecos van, sería historia, porque solamente Camerún en el 90, equipo africano que llegó a los vaticano. cuartos de final. Ajá. En el 2002, Senegal. En el 2022 Senegal a cuartos de final y que también en el 2022 Marruecos decir que sí. Pero ya Marruecos ha hecho historia. Sí, ya, ya como historia. país ya ha hecho historia, ha hecho su historia. mejor actuación había sido en el año 1986. Sí, ahora, ahora en Qatar había igualado, pero ahora lo, claro, lo superó. Y ya nos, nos queda un pareo inglaterra Francia. Es más difícil. Aquí decir un favorito yo creo que, que es bien difícil porque... Francia se ha demostrado muy bien Mbappé en una excelente forma no solo Mbappé, Gris, se dice para, que es el mundial de Mbappé quizás. Sí, pero es que el año el, el pasado también fue el mundial de Mbappé donde anotó <risa> cuatro goles, es decir, que sí. es un jugador que, que cuando se pone en la camiseta de la selección lo hace muy bien. Yo me voy a ir por Inglaterra. Yo creo que, que, que este puede ser este yo momento, me voy por el año de Inglaterra, yo creo que puede ser el año de En la próxima edición vamos a revisar, yo lo que sí, todo listado, y Dalí está grabando aquí nuestros pronósticos sí. eh, para avanzar a semifinales. Claro. Eh, cerrando el fútbol, te propongo echar una mirada entonces a la selección de los atletas del año en Cuba, en que estás de acuerdo, me estabas comentando antes de iniciar la grabación. Eh, consideras eh, aceptado. pero bueno, Creo que lo de Andy Granda como mejor sí, de masculino no, no, no tenía no, no tiene discusión en ese campeonato no del mundo que logró el oro en Tasquén Ahora, me comentabas que quizás discrepabas un poco en y Cirilo la ganó. Sí, Cirilo tuvo un, un excelente año, fue campeona mundial y además demostrando que varias está sí, en varias copas y a ver es una de las mejores del mundo, para no decir la mejor en su especialidad tanto en el C1 hasta 200 y también en el C200 y a 500 también que, que ella lo hace. Pero es que para mí y Sierra... Carolina fue incluida entre los 10 mejores pero y como que, la mejor atleta encontrado. Sí, Pero es que para mí... Para mí, debería ser la para mejor mí Arleni de Sierra debe ser... De la mejor. Claro, porque es que está al máximo nivel. Es la única deportista que está al máximo nivel. Solamente Marlon Young en la, en la LUE pero Marlon no, no es tan regular. El voleibolista eh, El o Jesús Herrera, que también ha salió en pues, Perú. También salió como más destacado en las claro. escuelas. Y aquí, y conjuntamente con el sofbolista. Sí, eh, con Alain, con Alain. Pero aquí, fíjense, eh, sabemos, la, excelente, además, yo en lo personal que lo conozco y que, y que sé lo que ha luchado Jesús para lograrlo, pero aquí también podía haber quizás... Eh, el caso de Marlon que tuvo una muy buena temporada, el, si fueron Miguel Ángel López Ajá. con el Sala, claro. Que había sido el, el, el del Challenger, de, claro. el final de Pero bueno, ¿qué pasa con Jesús? Una excelente temporada con el Chaumont en la Liga Francesa, siendo uno de los mejores opuestos de, de esa Liga. Ya dio el paso a la, a la Liga Italiana con el Perú, ya sabes lo ha mostrado. Ah, que partido tras partido va siendo importante y bueno además con la selección nacional fue el mejor en esta temporada metiendo los colores de los cuadros yo creo que ahí sí está correcto, aunque quizás también podemos, tocamos esos nombres porque son eh, atletas que también podían estar, pero ya yo por lo menos, y súper contento porque es que yo bueno, hice el, el sacrificio que, que ha hecho Jesús para poder estar en la área de Bolivia. Ya, no Mora, la marista, era sí, la claro, más destacada claro, sin, claro, discusión, sin discusión, en, sí, discusión. En, o sea, la más destacada en deportes colectivos. Quería muy rápido hacer un breve resumen, el equipo más destacado, el Baseball Fight, yo realmente... Estoy muy contenta con este resultado del Main en la primera Copa del Mundo de la disciplina Pero me llamó la atención que el sub-15 De béisbol no dijera al menos una claro. la mención La mención en este caso Se le da al, al softball femenino que sí. habría podido no quinto En claro, claro, mundial sí. sí, creo que sin duda alguna Este resultado de los eh, muchachos de Santa sí. Luciana Para mí fue histórico en la categoría sí, subquise Sí, pero es que también es histórico Y como lo hicieron el, el Main of Fight Pero quizás el Main no bueno, claro. eso le dio una mención claro, a la, claro. al béisbol. Sí, sí, que es béisbol? béisbol. A ver, el béisbol fue una modalidad del béisbol. Sí, béisbol claro. Pero el, el, el, o sea, el sub-15 sí, es béisbol quedó una categoría claro, menor. Claro. Sí, sí, muy bien. Creo y, que quizás. Y yo creo, creo que, que en el deporte del año, de, para mí, en mi opinión, debió ser el softball El softball se lo dieron al voleibol, dice deporte colectivo. Colectivo, porque ¿qué, ¿qué, qué, ¿qué sucede, que el voleibol, sí, clasificamos a la, a la Liga de Naciones y es un algo resultado histórico. algo histórico un resultado que Cuba no lo grabamos, un resultado ¿no? grande pero es que el gol quedó quinto lugar del mundo es decir todos sabemos que no llegaron todos a tiempo por los problemas con, la, con, con los vuelos que llegaron un día antes que perdieron en el noveno en el séptimo inning con Argentina que le ganan a Nueva Zelanda que tiene un excelente partido con Estados Unidos con Canadá yo creo que Tenía que ser, porque incluso las la, la mujeres femeninas lograron también. Fue el quinto lugar, ajá. Y, y lograron clasificarse para mundial, para centroamericanos, para panamericanos. Yo creo, por lo menos en mi opinión, que, que podía ser eh, fácil. El canotaje pasó, el... porque el canotaje fue el, el individual. Y además en el evento no individual, la dupla de Leicester sí, y sí. Caterino no. alcanzaron. Esas esa muchachas sí. están a un nivel altísimo y ya decimos. Esa va incluso, yo creo que puede llegar... Una mención también le dieron a los clavaristas, sí. muy merecido para Cañabate, que esperemos sí, que, que, se, que, siga que, que, que se siga recuperando, recuperando eh, Para París 2024, uh -huh. sí, sí. 17, y sí, sí pueden hacer historia. Pueden hacer historia porque ahí puede haber un incluso puede haber un humor Lo que hacen, siempre hay polémica porque Cuba es un país de deporte donde eh, favorable para nosotros, que hay excelentes deportistas y ya los contratos le van abriendo camino y van mostrándose al máximo nivel que yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que es muy importante que se siembre el debate, porque no hay debate es porque hay varias claro, opciones. Claro. Entonces que el deporte tuvo resultados en un año típico cuando no hay, eh, o sea, eventos multideportivos como el 2022. Claro, Todo claro. se va a dejar para el 2023. Ahora te propongo comenzar por una de las novedades, por supuesto, del año que ocurrió al final, la aprobación de el boxeo femenino en Cuba. Eh, por supuesto, esto era algo que se estaba abogando desde hacía muchísimos años, ahora ya se da, digamos, Luz Verde estuvo en la conferencia de prensa y dijo que ya se abrió Cuba, eh, lo había anunciado, era un paso seguro, este era el momento y tras realizar todas las investigaciones eh, pendientes, digamos, ya hay un plan de acción, ¿qué crees? Ya nuestras muchachas incluso eh, quieren presentarse ya para los juegos centroamericanos o sea el objetivo es incorporar a la mujer y sobre todo eso que es contraproducente que el boxeo siendo eh, digamos una potencia en nuestro país no haya tenido antes esa representación de la mujer algo que por supuesto nos va a disparar y ayudar en el medallón internacional Sí, yo creo que es muy importante para el movimiento deportivo cubano integrar a las mujeres al boxeo porque ya lo demostraron en las pesas, en el judo, en la lucha, deportes de combate igual y además la mujer cubana lo que se propone lo hace y lo hace bien y con los entrenadores que tenemos sabemos que tal vez no de aquí a un año pero sí creo que ya para el 2024 Cuba puede estar en la élite del mundo primero hay que pensar en el área centroamericana, después en el área panamericana y bueno, después ya en la élite mundial pero era una disciplina que tenía que, que llegar porque estamos, estamos perdiendo medallas porque si usted no presenta atletas, nunca va a obtener las medallas. Y ahora tiene la posibilidad, además, son seis divisiones en los mundiales, y creo que van a ganar también seis en las olimpiadas. Y ya digo, aquí están todas las condiciones creadas para que la mujer... Logra más, eh, el bolseo de la fémina es con, con casco y... Sí, sobre bien todo bien los bien. medios de protección es lo que diferencia no la técnica del bolseo. Claro. Los fundamentos técnico-tácticos son parecidos. Pues está hablando de quizás de dos etapas, hasta los centroamericanos claro. y después de los centroamericanos hasta los Juegos Olímpicos. Quería referirme, eh, bueno, retomar que el centro girando contra Gardín va a coger a nuestras sí, muchachas claro. porque la finca del Guajay todavía no, no bien, tiene no, esas condiciones y veremos ¿Cómo pueden enfrentar este periplo? En acciones concretas, del 16 al 17 de diciembre va a haber un campeonato cubano donde entre 42 competidores se van a elegir 12, de ellas 6 irán ya no. a los Juegos Centroamericanos y el Caribe. El año que viene se va a organizar el primer campeonato nacional de boxeo femenino y también incluso la categoría 15 16 años en la Jive, no. va a abrir a partir no. del no. curso 2023-2024. O sea que ya se lanzó, pero que existen acciones concretas para respaldar esta idea, esta importante claro. idea y un, un viejo neurología lo decía incluso al se agarra hace un tiempo en una entrevista que le dieron nosotros en cuatro. Sí, claro, claro, tiene que ser, tiene que ser y además sabemos que va a ganar medallas. Las más dispuestas ahora mismo son las muchachas, por ejemplo, que practican deportes de combate, las claro, la Tahuandocas, claro, claro. que ya tienen la preparación física y lo que hiciera falta sí. es incorporar la técnica. No, oh, y que también eh, las Taguandocas tienen también la, la técnica del golpeo de puños. Es diferente, pero bueno, por lo menos ahí la tienen avanzando. Ellas necesitan los, incluso los, eh, o sea, los guantes un poquito más grandes claro. para que puedan amortiguar claro. bien los guantes Bueno, ha sido un recorrido en materia de deporte sí. Te invito la semana próxima. Para estar nuevamente aquí en el punto deportivo y ojalá lleguen buenas nuevas de parte del mundo claro. de músculo y lesión.